Tutoriales Interlados presenta Cómo reflejar y rotar una imagen Bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy les voy a enseñar a reflejar y rotar una imagen Comencemos, para ello les voy a dejar en el primer comentario de este video El link de esta página, IMG2GO Vamos a donde dice seleccionar archivo, hacemos doble clic, seleccionamos la imagen. Como pueden ver son las letras del abecedario y están en modo espejo. Vamos a ponerlas del modo correcto. Para ello vamos acá el símbolo este hacemos clic y ya están en modo correcto vamos a donde dice guardar como hacemos clic en guardar Vamos a seleccionar el escritorio, hacemos clic en guardar, y como pueden ver, acá tenemos el accesorio en modo espejo, y acá lo invertimos. Esto es todo amigos, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos, hasta la próxima.